Incluso en España Al periódico El País de España Le dio una entrevista Y a Tres Causales Apoyó a Tres Causales Y resulta que ahora Luis está hablando de... Por pues cierto, Luis viene domingo Que tiene un consejo de gobierno aquí En, en San Francisco Hemos sido invitados ahí y entonces este, le han caído los palitos a Luis por ese cambio de posición. Los políticos dominicanos, yo no, me, yo no me hice ilusiones y lo tengo que decir con toda sinceridad, de que esas tres causales pudieran aprobarse en este país por el peso que juegan las iglesias y las ideas conservadoras en este país, yo nunca me hice ilusiones, porque esto es una sociedad sumamente atrasada, sumamente atrasada, que le teme a las iglesias, hasta tal punto que una aberración como el concordato, firmado por el Papa de Hitler, que era Pío XII y Trujillo editador, que le da privilegios irritantes a la iglesia católica. Por encima de las demás iglesias, eh, no se ha atrevido ningún político de los que han gobernado este país, que eh, hablan de que de progresista, hablan de liberalismo, una cosa absurda y no se han atrevido, le temen como el diablo a la cruz a tener confrontación con la iglesia. Sin embargo, yo no sé por qué ese temor, porque aquí hay muchos eh, que la iglesia... Lo injurió y lo vapuleó y ganaron Minuta Bares Que apoyó posiciones que la iglesia no estaba de acuerdo, de acuerdo. Y el propio Juan Comprés aquí Ganaron su diputación La iglesia puso 37 nombres que llamó a votar en contra de ellos Y ellos ganaron, todos ganaron Aún en contra de la iglesia yo no sé por qué ese temor Yo no sé por qué ese temor ellos le tiembla, eh, eh, eh, no pues es una cosa increíble, una, oye en el mundo hay, men, 200 países que están registrados, en 188 países se permite el aborto en, en esas tres causales, de una u otra manera, si la madre corre peligro que se permita un aborto terapéutico, y en 12 países que usted lo busca, lo más atrasado en términos económicos, en términos cultural, el atraso hecho, y República Dominicana está dentro de esos 12 atrasados. Y, y óigase, eso no hay forma, porque es que, es que, es que, es que los políticos dominicanos son eh, doble moral, son farsantes, engañan a este pueblo. Luis Abinadesi sabía que después no debió engañar a este pueblo y decir que él apoyaba eso. Pero lo mismo fue Danilo Medina y Leonel Fernández. más, Leonel Fernández, porque eso lo, lo, lo dijo públicamente un periodista. Dos periodistas que conversaron con Leonel. Leonel estaba de acuerdo y, sin embargo, para no buscarse el lío con la iglesia, llamó a. A que no se opusiera, ahí hay 105 diputados que dicen que están en contra del aborto y los diputados son como 170 porque hay varios diputados que son de, de Pahela en que eso no se menciona eh, o sea que, que hacen mayoría los que se oponen a las tres causales, eso es muy difícil eso es muy difícil Porque es que este es un pueblo muy conservador Quizá en 200 años Cuando la mentalidad de este pueblo cambie Y que se reconozca El derecho de la mujer a decidir Su cuerpo Su problema de dignidad Y que la cuestión de salud Y científica Y que la cuestión de Estado No tenga que... Como hicieron Estados Unidos y como hizo Francia ¡Oh! En Estados Unidos para entrar a una escuela en los años 60 era obligatorio hacer un rezo. Claro. Hoy dijeron esa gente, no, es que, esto, es, que, es que aquí una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Y se respeta y que quiera. Pero el Estado, el Estado no puede ser dirigido. Porque por eso que esos países fundamentalistas de los musulmanes están, porque es que. Eh, eh, Confunden el estado y la religión y convierten los estados en, en, en, en estados religiosos Los musulmanes que el que no sabe qué es de esa religión lo fusilan, lo asesinan Una cosa absurda y se cometen los peores crímenes a nombre de todas esas concesiones atrasadas Y bueno, olvidémonos de eso, yo no me hago ilusión para nada para nada, porque estamos en uno de los países más atrasados del mundo, que es República Dominicana. De lo más atrasado, óiganlo bien, de lo más atrasado. Como decía un dirigente político amigo mío, que yo después con el tiempo fue que entendí. Dice: Mira, Omar, esto es un pueblo de taparrabos. ¿Usted sabe lo que quería decir con eso, mente? De indio, aunque usted lo vea que con cadena Y guillo y esta comparonería Mentalmente somos indios. Nos vamos a la pausa Y venimos con los temas que tenemos Hoy Adelante señor director